Amigos de Techcetera, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo muy interesante Vamos a hablar sobre Moto G Con la gente de Motorola Lo cual es fantástico Entonces, hoy hemos invitado a alguien muy importante De Motorola en Colombia Para que nos acompañe y nos cuente algo de historia Porque indudablemente este no es solo uno de los teléfonos más icónicos, es una de las franquicias de la marca. Para eso hemos invitado hoy a Karen, que efectivamente... creo. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola Felipe, muy bien, y tú gracias por la invitación. No, acá supremamente contentos de tenerlos con nosotros en este live. Karen, hay muchas noticias al respecto, ¿no? Y mucha historia. Entonces, eh, me encantaría que nos cuentes un poco sobre cómo ha cambiado esta franquicia tan icónica, tan especial y tan querida por todos desde su primera entrega, el Moto G1, que si no estoy mal, fue una de esas líneas que hizo de Motorola una compañía grande de nuevo, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, la franquicia o familia G, primero es la más importante, ¿no? Es la que juega un rol eh, principal eh, en el portafolio nuestro. Y justo con la que marcamos un antes y un después, ¿no? Siempre decimos en, en Motorola que, que la familia G fue la creadora del segmento medio, ¿no? Eh, y eso pues nos remonta a, a 2013, que es cuando inicia la historia de esta familia G. Entonces, justo lo, lo que mencionabas, ¿no? Si hacemos eh, en retrospectiva un recorrido por esa historia de la familia G, eh, tendríamos que remontarnos a, a, a 2013, inicios de 2013, donde nació la primera generación eh, de moto G, con la cual eh, se, se reinventa en la industria, se revoluciona el segmento medio, porque en ese entonces el usuario solo tenía dos opciones, ¿no? Recordando un poco teníamos eh, la opción del de equipo básico, que coloquialmente el que conocemos como flechita, sin ninguna no expresión. Muy adecuada. Así es, que nos permitía básicamente que eh, llamar, obviamente, y enviar mensajes de textos. Básicamente esa era la primera opción de, que tenía el consumidor. Y la segunda opción era un equipo eh, pues mucho más premium, que nos permitía acceder a lo, a lo último en tendencias tecnológicas, pero obviamente pues en paralelo con los precios muy elevados. Esas eran las dos opciones que se tenía en ese, en ese entonces, estoy hablando del 2013, eh, como dos opciones de compra eh, era lo que tenía el usuario. Entonces Motorola llega a irrumpir eh, en el mercado, a, a desafiar, eh, digamos de alguna manera, los límites que se tenían establecidos eh, creando o siendo precursora de ese segmento medio con, con la primera generación de familia G. Un equipo que en ese entonces, eh, si, si mal no recuerdo, pues la apuesta en cuanto a especificaciones era 5 pulgadas de pantalla, estamos hablando eh, de procesador, un quad core, ¿no? De más o menos 1.2 GHz, eh, single cam, eh, baterías por debajo de los 3.000. Entonces, esa era la apuesta fuerte, pero ¿qué, busca, ¿qué se buscaba con esa primera generación de familia G? Que el usuario pudiera acceder a lo último en tendencias tecnológicas sin invertir un presupuesto muy elevado eh, y marcando eh, una tercera opción eh, para las dos que habían en el mercado en ese momento, no la muy básica o la muy, la muy premium, entonces de alguna manera nace eh, pues la, el segmento medio con esa familia y, y pues lo que siempre hemos dicho y recalcamos es buscando democratizar la tecnología, no buscando llevar esas innovaciones tecnológicas y cubriendo esas necesidades pues, a un precio, un costo-beneficio, pues, eh, mucho más eh, apropiado para, para los consumidores. Karen, eh, muchos analistas decían que el Moto G era una oferta tan buena que parecía que, motorio, que Motorola estuviera perdiendo plata, lanzando algo tan, por así decirlo, completo a un costo-beneficio tan bajo. Eso es verdad, así, aquí hablando entre nosotros. Bueno, yo, yo creo que ninguna compañía, eh, digamos, eh, pues está alejada del tema eh, o del fin lucrativo, ¿no? Si, si fuera así, eh, creo que pues hubiera... Si Siempre hay un análisis detrás de cada lanzamiento y no es un análisis solo de especificaciones, hay un análisis de, del presupuesto, de campañas de lanzamiento, ¿no? Hay todo un análisis detrás que al final, pues ese análisis lo que, lo que brinda es el precio o el punto de precio de lanzamiento de cada producto entonces de alguna manera ahí eh, se alinearon los planetas <ríe> por decirlo <ríe> de alguna manera y logramos el objetivo que es ese democratizar tecnología sin eh, perder eh, de alguna manera eh, pues, también un margen lucrativo ¿no? eh, obviamente hay apuestas más ar arriesgadas que otras eso depende mucho de las variables eh, del timing de todo, entonces va a haber momentos en que el margen va a ser más alto, más pequeño o casi al costo, eh, va a depender mucho de la estrategia, ¿no? Justo lo que hablamos mucho Motorola es que de alguna manera la, eh, la estrategia, lo que pensamos es global, se define mucho la estrategia y se piensa global pero se ejecuta y se actúa local entonces eso es más o menos como se trabaja al interior eh, de moto okay. como esa premisa eh, de fondo Bueno, Karen, ¿qué cambió cuando pasamos al Moto G 2, que creo que tenía mucho más color, ¿no? Por lo que vemos en las fotos. Sí, ya ahí, ahí había una propuesta complementaria de diseño y de todo lo que es el abanico de color, ¿no? Entonces ahí se abordó temas eh, de eh, acabados, eh, colores más diferenciales, inclusive eh, una propuesta de covers, de colores eh, intercambiables, eh, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, que también nos ayudó a todo ese despliegue de diseño, que al final es muy importante también, ¿no? porque eh, eh, estamos hablando del teléfono que lo usamos diario, que es nuestro centro de entretenimiento, centro de trabajo, eh, pero que también comunica eh, pues, actitud, comunica diseño, comunica muchas cosas, eh, hablando particularmente de, de, de, de lo que cada uno eh, define como, como su personalidad y lo que quiera comunicar. Entonces es importante esa esa propuesta de, de colores y diseño que complementó la segunda generación de Familia G en el 2014. Karen, en esa época no se hablaba todavía de Moto G2 ni nada, fue, fue solo como un nuevo Moto G, ¿no? O sea, no le hicieron tanto bombo. Sí, en, es, en esa época no era de alguna manera la, la segunda generación, eh, pero todavía no estaba tan marcado eh, y no llevaba tantos años eh, pues ya de recorrido la familia. Entonces no hubo pues un despliegue tan fuerte, tantos bombos y platillos como dices, ¿no? Pero okay. sí interesante lo que comentas de, de los colores y todo el, el tema de diseño que se abordó. Karen, ¿qué pasó en la tercera generación? O sea, la gente habla de Turbo Power, o sea, ¿es una realidad? ¿Cuándo entró eso en escena? Bueno, creo que la tercera generación, eh, otra vez eh, cargamos la, la artillería, por decirlo de alguna manera. <risa> Y es muy recordada la tercera generación, primero porque tenía una apuesta de, de sumergible, ¿no? Es decir, eh, esta tercera generación el equipo se podía tenía una certificación que es la IPX7, que precisamente nos permitía sumergir el equipo, a un, obviamente a un límite de, de un metro por un tiempo determinado, pero justo era cuando pues ya los usuarios querían un smartphone para consumir eh, pues mucho más contenido multimedia en el baño, en la ducha, cerca de la piscina, en todas partes, ¿no? Entonces... Eh, fue un punto importante lo que marcó esta tercera generación. Eh, y eh, el Turbo Power, si no estoy mal, eh, empe empezó a hablarse después, no en, en, en G4. No no estoy tan segura que haya sido en G4, sino más bien en G5. Ok, ok, bueno, que, que eso fue un cambio bastante grande, ¿no? Para los usuarios tener más batería para todo el día era un cambio, no he dicho, la locura. Y, y si sí. no estoy mal, en el G4 fue cuando ya empezamos a hablar de, de la letra y número. Antes era como, eh, seguimos con el Moto G, más nuevo, doble SIM, cosas así, pero ya en el G4 vino eso del número. ¿Y qué más traía consigo, Karen? Sí, justo con el Moto G4, como bien dices, empezamos a hablar ya de número, pues motog G4, cuarta generación, eh, ¿no? Y eh, como les decía, todo el tema de, de sumergible, eh, doble SIM eh, y, y aquí, eh, pues, bat, eh, baterías un poco más potentes, ¿no? Empezamos a ver que el contenido multimedia y como centro de entretenimiento del teléfono, pues, tomaba más relevancia. Entonces, eh, siendo ese uso el que, el que le daba las personas, eh, pues, demandaba más, más potencia, ¿no? Entonces, eh, se empezó a trabajar más en tema de batería, ¿no? Que cuando vemos hacia G5, pues, ya está más eh, fuerte el tema de turbo, turbo, turbo power, ¿no? Y también, pues, otro tipo de temas como materiales, materiales metálicos eh, y demás que empezaron también a hacer... Un poco Pero en de... el G4 hubo algo muy interesante, que es el lector de huella, ¿no? O sea, para su época fue como, wow, en esta gama llegó el lector de huella. Sí, muy importante lo que acabas de decir y, y justo también empezamos a abordar ahí el tema de seguridad, ¿no? Que era poder eh, darle seguridad a toda la información que almacenábamos en el teléfono, entonces el lector de huellas empezó a incluir desde la cuarta generación también siendo un boom eh, porque pues recordemos que seguíamos ahí eh, en segmento medio fortaleciendo y reinventando de alguna manera el segmento medio, entonces para eso, para esa época no era común encontrar eh, un equipo a este punto de precio con lector de huella, entonces, ese, ese fue un punto también diferencial que sin duda también hace parte de, de la historia de fortalecimiento de la familia G. Ok, bueno, y en la G5, en la versión 5, que además fue muy interesante porque hubo un, algo nunca antes visto que fue la versión S, ¿no? G5S. Ahí como decías, tenía unos acabados ultra premium, metálicos. Así es. En, es, en ese G5, primero recuerdo mucho los acabados metálicos, ¿no? Que, que nos daba pues una robustez y, y en el uso diario pues era un material y el diseño pues nos aseguraba que, que iba a resistir cualquier tipo de uso diario entonces justo con, el, con todo el material y la, eh, la parte posterior en acabados metálicos eh, otro de los puntos es eh, sin duda Turbo Power, eh, un punto muy muy importante que también eh, pues se trabajado mucho en, en G5 eh, y adicional eh, pues eh, el tema de, de diseño, eh, ya, cámara, cámara circular en relieve, en la parte central, ¿no? Muchos puntos que trabajamos en, en G5. Total, o sea, ese arreglo de cámaras fue icónico. Nos hablaba de algo nuevo en lo cual Motorola se estaba enfocando, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó en la sexta generación? Bueno, en la sexta generación, recuerdo muy bien... Teníamos eh, G6 Plus, G6 Play, ¿no? Estoy, estoy recordando que en G5, como tú decías, la edición especial había un G5S, que era Special Edition. Uh -huh. ¿no? Aquí en G6 vol eh, volvemos a G6 Plus, eh, G6 Play, G6, que eran como los tres equipos que hacían parte de la familia G. Eh, importante, aquí se hizo una renovación de material, ¿no? Si, G si en G5 hablábamos de material, metálico, aquí pasamos a cristales, entonces si ven todo el acabado posterior ya era en cristal, eh, el look and feel pues el cristal daba todo un tratado de reflejo de, de luz un poco más aspiracional, más premium conservamos ese diseño de cámara pues circular con relieve en la parte central del teléfono eh, y aquí pues ya in, in, introdujimos el tema de doble, doble cámara principal por ejemplo en el G6 Plus eh, más capacidad más capacidades en batería eh, aquí ya estamos hablando no de quad core sino de octa -core, eh, que es un punto importante no porque en G1, G2, G4 todavía era quad core cuatro núcleos aquí eh, desde G5 hacia arriba si no estoy mal empezamos a hablar de octa -core. también uh -huh. para el tema de procesamiento y rendimiento eh, Básicamente eso eso era lo, lo que recuerdo de, de los tres equipos de G6. O sea, la apuesta fuerte era en ese sentido. Sí, fue algo muy nuevo que llegara y se dividiera la familia en tres. Ya no solo había uno, sino hermano mayor, medio y el hermano menor. Eso, okay. tres hermanitos. Tal cual. Y en el 7 en el ya hablábamos de un notch, ¿no? Y hablábamos de un zoom un poco mejor. Sí, en el G7, en la generación, en la séptima generación, el G7 Plus, por ejemplo, ya integraba OIS o estabilizador óptico de imagen, ¿no? Viendo también que siempre creo que uno de los puntos fuertes que se trabaja en familia G es muy de cerca con, con esas inconformidades o muy de cerca con los insights eh, del consumidor final. Entonces, uno de los puntos que demandaba era más calidad en fotografía. Eh, una de las decisiones que se tomó fue integrar un estabilizador óptico de imagen en la cámara principal, con eso pues eh, directamente se veía reflejado en nitidez, en brillo, eh, en evitar eh, fotos movidas o borrosas entonces eso ayudó mucho a la calidad de fotografía en el sistema de cámara de, de la séptima generación. Eh, seguíamos con, trabajando con materiales en, en cristal, ya la cámara frontal empezó a integrarse en la pantalla por medio de un micro -notch. entonces hubo una reducción de marcos eh, para tener pues mucho más porcentaje en pantalla viendo que la tendencia pues iba más a consumo multimedia desde el teléfono, entonces era necesario ampliar o maximizar al, lo que más se pudiera todo el espacio en pantalla, y ese era otro de los puntos, ¿no?, eh, que se tenía. Bueno, Karen, y después empezamos a hablar nuevamente de tres pero se hablaba también de, un, de una batería de 6.000 miliamperios, ¿no? O sea, eso era muchísimo. Con la familia G7 empezamos eh, con un cuarto, es decir, veníamos con G6, que era G6 Plus, G6 Play y G6, ¿no? Cuando pasamos a G7, teníamos el G7 Plus, el G7 Play, el G7, pero un cuarto, el que Power. era el G7 Power. tal cual. Ahí nació la línea Power, ¿no? Con la familia G7. Entonces, claro, Power eh, de potencia, de autonomía, eh, de batería. Entonces, la propuesta diferencial de ese integrante de la familia como tal era todo en batería, la apuesta fuerte. Eh, con G7 eh, empezamos con, con 4,000 miliamperios, si no estoy mal el Turbo Power eh, de 27 vatios eh, o de 20 vatios, que era una propuesta diferenciadora para el segmento. Y ya después en G8 pasamos eh, a 5,000 y ahora en G9 pasamos a 6,000, ¿no? Si hablamos solo de la línea Power de, de familia G. Bueno, Karen, entonces, teníamos... Cuatro ya. ¿Y en qué momento se empezó a hablar de, de light? Del light. Que, O sea, ya eran cinco, wow. Sí, eh, con familia G8 empezamos a hablar del light, ¿no? Eh, G8 Power Light fue, fue uno de los equipos que empezamos eh, a hablar del Light. Eh, justo eh, también seguíamos con esa línea Power, eh, como G7 Power o G8 Power. Pero era, de alguna manera, lo que hacíamos es, basado en ese G8 Power, que eso, si, si, si ustedes recuerdan era un equipo con, una, con, con temas de audio importantísimo un costo-beneficio, el tema de cámara y cámara frontal inclusive muy fuertes, y además el tema de batería, el Power Lite solo conservaba la propuesta diferencial en batería, es decir, 5.000 mAh de batería, pero con especificaciones de cámara por debajo, y de memoria por debajo comparado con el G8 Power. Era como una versión de G8 Power, pero más eh, básica en cuanto a especificaciones de cámara eh, y memoria, conservando el fuerte en batería. E eso fue lo que, lo que eh, pues se propuso en ese entonces con el G8 Power y el G8 Power Lite, ¿no? que eran dos de, los, de la misma línea Power, pero uno más liviano que el otro. Bueno, Karen, ¿y después? Todo esto cambió. O sea, ahorita en el último lanzamiento, ¿qué, qué les dio? Porque ya no estamos hablando de, de Power, de Plus, de Light, de nada de eso, sino que la nomenclatura o la forma de designarlos cambió. Cuéntanos un poco para dónde vamos ahora. Correcto. Bueno, este año todo cambió. Ajá. Bueno, al menos el naming, todo lo que es nombres, cambió. Eso, eso fue lo que cambió, pero aquí detrás seguimos trabajando los mismos. Bueno, básicamente, como bien dices, ¿no? acabamos de ver que teníamos pues, hasta cuatro equipos eh, con un modificador Play, con un modificador Plus, inclusive con un Power y un Power light. Entonces empezamos a percibir con algunos eh, estudios, eh, unos trends eh, de shopping eh, que se hizo y insights o retroalimentación que, que nos llegaba de, de consumidor final, ¿no? Continuamente, pues, Motorola está haciendo estudios de mercado y de consumidor, eh, donde veíamos que no era tan fácil ya empezar a identificar primero los diferenciales de un equipo al otro, y segundo el equipo correcto, según las necesidades para cada consumidor, ¿no? Se volvió a hacer, eh, se empezó a volver muy complejo el tema de diferencial, cuál es la diferencia de Moto 8 Power con Moto 8 Power Lite con Moto G8 Play, ¿no? por, decir, eh, por decir solo y mencionar un ejemplo. Entonces, eh, cuando empezamos a ver esto en nuestros estudios de mercado, sin lugar a dudas, eh, una de las decisiones que se tomó es simplificarlo, eh, haciendo eh, la estrategia de nombres mucho más fácil, que el usuario puede identificar de una manera más rápida y fácil, eh, primero las diferencias entre un equipo y otro, y segundo, el equipo correcto eh, para cubrir sus necesidades. Entonces, eh, ahora eh, simplemente tenemos solamente el, el, el inicial moto, identificando la familia, en este caso G, ¿no? Entonces, moto G, pero sol, después de este moto G vamos a tener un número eh, que eh, está eh, es directamente relacionado con el TIR o el nivel de especificaciones del equipo. Entonces, entre más alto sea el número, es decir, que va a ser un equipo más premium a un punto de precio más alto. Eh, entonces, en ese orden de ideas, este año todo cambió y tuvimos el lanzamiento de G30 y G100. ¿Qué otra cosa pasó este año? No, pero espera, este... espera. Hay algo que están preguntando acá, la audiencia está pegada y está diciendo, oiga, pero, ¿pero van a ser muy caros? Cuéntanos un poco más o menos hacia qué precios van a llegar los equipos porque acá he contado más de cinco preguntas al respecto. Bueno, entonces justo el primer lanzamiento de la familia G de este año fue G30, ¿no? Eh, y este G30 seguimos eh, desde Motorola con la misma idea inicial en, del 2003 es decir, democratizar tecnología, es decir, poner eh, en, como, eh, en las manos del consumidor la opción de poder acceder a, lo, a las últimas tendencias tecnológicas, pero con una relación costo-beneficio pues apropiada. G30, por ejemplo, en cuanto a precio, el precio sugerido de lanzamiento es $1.199.900. Ese es el precio de G30. Y tenemos también otro lanzamiento que es G100. Entonces, si ven a medida que vayamos hablando de, de un número más alto, pues va a ser un equipo más premium con explicaciones más altas. Ok, listo, perfecto. ¿Y cuál es, por así decirlo, el diferencial grande que hay? Porque seguramente no solo nos están escuchando en Colombia, sino en Latinoamérica. Entonces, muchos dicen, oye, pero hay un G10. Ese es el de entrada, ¿no? Correcto. Entonces, hay un G10, pero no es un G10 que vaya a estar disponible para Latinoamérica. Ese G10 eh, está eh, solo eh, disponible para otras regiones, región India, región Asia, que como les decía, en Motorola se planea o se piensa en una estrategia global pero se ejecuta y se actúa local. Entonces, eh, para la región latinoamérica, ¿no? que hace parte de Chile, México, Argentina, etc., la decisión que se tomó fue eh, pues como enfocarnos sobre los esfuerzos en, en G30 y no se va a tener G10 disponible en el mercado latinoamericano, pero sí hay un G10 en otras regiones, que ese sería, como bien dices, el equipo de entrada a la familia G, ¿no? Hay, hay un G10 que es la entrada G30, que es el que estamos lanzando aquí en Colombia, pues estaría por encima en especificaciones y precio comparado con ese G10. G30 sería un equipo pues mucho más competitivo. Bueno, ya acá están diciendo que en Colombia somos pobres, que no llegan, pero hay sorpresas, ¿no? Va a llegar el papá de todos los juguetes, que es el G100, ¿no? ¿Cuándo llega, Karen? Ese, ese es el papá de todos los, los pollitos. Eh, G100, hay, hay un tema detrás y es... Primero, estamos cumpliendo este año 10 años con familia G, entonces una manera de celebrar estos 10 años, una década con familia G, que es la familia pues, más importante para Motorola, quisimos sacar esta edición especial. Entonces G100 es una edición especial conmemorativa de familia, por eso es el nombre 100, eh, y este equipo va a estar disponible en un par de semanas, más o menos aproximadamente en dos semanas, eh, en principales operadores eh, del país, eh, y es un equipo que que otra vez eh, reinventa el segmento medio, otra vez eh, desafía los límites de ese segmento medio de la industria. Es un equipo que cuenta con un procesador cual, eh, con el Snapdragon 870, ¿no? que fácilmente pues, es considerado un procesador que solo se lo utilizan los equipos insignia o los flagship. ¿no? Aquí estamos trayendo este tipo de procesador eh, a la familia G. Y hay, hay una apuesta ahí súper diferencial, que creo que ahí justo estás mostrando unas imágenes. Ajá, para allá íbamos. <ríe> Ese cablecito tiene algo especial. <ríe> sí, claro, y es justo por tener este procesador tan potente que podemos integrar soluciones como la que estás mostrando, que es la famosa solución ReadyFor, ¿no? Por primera vez estamos trayendo al portafolio este tipo de solución que lo que nos permite es proyectar, Cualquier contenido del teléfono en una pantalla externa o en un televisor. Entonces, es una solución muy simple, plug and play, eh, y ya podemos eh, ver nuestras películas favoritas eh, de la parrilla de Netflix, de, de Amazon, de Google Play Movie, no sé, lo que, lo que ustedes prefieran utilizar en su televisor, en la sala. Eh, esta solución nos da cuatro opciones, no solo televisión, tenemos también gaming, eh, videollamadas y escritorio de trabajo. ¿no? Son cuatro opciones eh, que nos permite la solución. Entonces también eh, para jugar, eh, pues lo, lo, esos gamers que nos están escuchando pues van a tener una experiencia mucho más inmersiva en una pantalla de 70 pulgadas con todos los colores, eh, sonido de taras y además pueden complementar la experiencia de ReadyForce eh, sincronizando por ejemplo un mando, un joystick, Bluetooth al teléfono. Entonces, para que puedan jugar utilizando el mando directamente sin ningún problema. O si hablamos de escritorio de trabajo, van a tener una experiencia muy similar a la que se encuentra eh, pues, en cualquier eh, computador portátil hoy en día. Eh, pues vamos a poder trabajar nuestros documentos en Word, manejar nuestra agenda, Outlook, demás. Y pueden también adicionalmente pues, sincronizar un mouse Bluetooth, un teclado Bluetooth al teléfono. Y por medio de ReadyFor pues, armar su todo su espacio de trabajo sin ningún problema, solo utilizando el teléfono. Karen, y acá están haciendo apuestas, hablan de los 5 millones, 3 millones, 2 millones. Cuéntanos más o menos, yo, yo, yo tengo el precio, pero quiero que tú nos des la primicia y también la disponibilidad. Bueno, Moto G100 como les decía va a estar disponible en un par de semanas, más o menos en dos semanas aproximadamente en, en principales operadores y almacenes de cadena del país y el precio sugerido de lanzamiento es $2.699.900, ese es el precio sugerido para Moto G100 de lanzamiento. Bueno Karen, ya nos pasó algo bien particular la última vez que publicamos la nota sobre Moto G100, creo mucha expectativa pero también muchas dudas. ¿Sí? Porque hay otro teléfono icónico en el mercado de otra marca que es un Fan Edition, ya te imaginarás de qué marca es y mucha gente dice, oiga me la pusieron difícil, estoy en ese punto en donde quiero saber cuál es el diferencial o la ventaja competitiva que tenía Moto G 100 versus cualquier otro de la gama Bueno, si, ha, si hablamos, eh, primero lo que les decía, eh... Si hablamos de procesador, es un equipo que, que tiene un procesador muy potente, eh, es eh, un procesador eh, 870, eh, pocos equipos en el mercado están utilizando ese tipo de procesador que es top de Qualcomm, ¿no? Este procesador también eh, soporta todo lo que es Elite Gaming, eh, que es esa interfaz, que pues, esa solución de Qualcomm eh, que nos ayuda muchísimo a mejorar la experiencia eh, de juegos móviles, en el teléfono. Entonces, eh, por un lado, todo el tema de, de procesamiento que tenemos, ese procesador también tiene capacidad de 5G y soporta Wi-Fi 6. Entonces, todo el tema de conectividad de transferencia de datos eh, eh, es un procesador eh, muy fuerte para todo, todos, estos, eh, todos estos temas que, que necesitemos eh, transferir datos a altas velocidades y, bueno, conectividad eh, a, a las próximas redes que esperemos estén implementadas en el país pronto, ¿no? De todo lo que es 5G. Eso por un lado. Segundo, eh, es el primer teléfono eh, del portafolio que le apuesta a un sistema eh, de dual cámara frontal, es decir, tiene dual selfie. Eh, es primera vez que estamos trayendo un equipo eh, con doble cámara frontal de 16 megapíxeles más 8 y ese segundo lente pues tiene todo lo que es el ultra angular de 118 grados, precisamente eh, para no depender eh, de otros elementos o accesorios, y poder ampliar el área de visión y tomar una selfie grupal, ¿no? Entonces, eh, importante. Y adicional, eh, hemos integrado o hemos equipado la cámara con otras funcionalidades. Eh, una es eh, captura doble, es decir, que ustedes con el Moto G100 van a poder utilizar tanto la cámara principal como la cámara posterior al mismo tiempo. Entonces, yo puedo estar, no sé, hoy en día que vemos muchos generadores de contenido y que pues, cada vez está más en crecimiento, eh, ese, eh, estos generadores de contenido, pues básicamente ustedes pueden ir narrando eh, y utilizando la selfie para capturar todas las reacciones eh, de la cara, e ir narrando y en la otra mitad de la pantalla van a estar eh, eh, viendo toda la imagen que captura la, la principal, precisamente para mostrarles al mismo tiempo a, a todos los consumidores eh, pues qué es lo que están viendo, qué es, lo está, qué es lo que están experimentando, entonces al mismo tiempo capturan eh, con la cámara seáltica y con la cámara frontal y eh, una funcionalidad importantísima para todos estos blogueros, youtubers y generadores de contenido. Y otro de los puntos que hemos eh, fortalecido mucho en MotoGZ en es el audio. Hemos equipado el equipo con, con tres micrófonos avanzados y por medio de este sistema de tres micrófonos avanzados podemos utilizar una funcionalidad especial que se llama audio zoom. Entonces igual que como lo hacemos con un zoom óptico, que ampliamos y vemos más detalle de la imagen eh, sin sacrificar calidad es el mismo principio, lo utilizamos pero esta vez en el audio entonces si ustedes quieren resaltar o enfocarse en, en un audio particular, si están en la calle escuchando a, a un saxofonista o a alguien y, y quieren enfocarse en ese sonido pues pueden hacer zoom al audio e inmediatamente resalta más ese audio en particular o específico y hay una cancelación de todo el río de fondo o o ruido de background, eh, que no nos permite disfrutar de ese audio en particular. Entonces, estas son algunas de las funcionalidades. Tenemos otra en la cámara, que es eh, seguimiento avanzado del sujeto. Es decir, la cámara misma, de manera autónoma, eh, reencuadra eh, la imagen según el movimiento. Entonces, si ustedes están moviendo, grabando, por ejemplo, una clase de cocina, eh, pues, grabando y generando contenido, entonces ustedes están buscando un ingrediente, se mueven de un lado a otro, la cámara misma reencuadra y se mueve según el sujeto. O sea, no hay que estar pendiente de la cámara y moverla según nosotros nos, nos, nos movamos por la cocina, sino que esto también lo hace la cámara ya de manera eh, automática y autónoma por ella misma. Entonces son un montón de funcionalidades que, que nos ayudan mucho a diferenciar primero la experiencia de cámara. Y esto, todo esto está detrás de, de que tenemos un procesador muy potente, el serie 800, para este segmento que, como les digo, solo lo encuentran en un teléfono insignia o flagship del mercado. eso serían yo creo que los puntos... Perfecto. De sea, sin, sin haber hablado de, de Red y Ford, ¿no? <risa> Exacto, que es el principal diferencial. Pero Karen, hay algo que acá han preguntado una y otra y otra vez. Y nada mejor que tener claro, antes de cualquier cosa, cómo funciona el tema de actualizaciones y parches de seguridad en estos últimos Moto G. Bueno, muy importante, ¿no? El tema de seguridad, eh, creo que, que es un punto que, que, que todos nos preguntamos y siempre nos preocupa. El tema de seguridad, toda la información que tenemos guardada y las actualizaciones del sistema operativo. Eh, con familia G, la promesa de venta de Motorola en cuanto a parches de seguridad siempre ha sido eh, dos años eh, eh, actualizaciones de parches de seguridad bimestrales, ¿no? Y esto es una, una propuesta eh, en conjunto que, que se trabaja eh, como directriz de Google. Y nosotros tenemos pues un trabajo eh, muy, eh, muy mancomunado, muy de cerca, muy estrecho con, con Google. Entonces, eso en cuanto a propuestas de parches de seguridad, dos años, eh, por dos años parches de seguridad bimestrales. Y en cuanto a actualizaciones de sistema operativo, ese es un, eh, es un tipo de, de promesa de venta que se analiza caso bar, pa, por caso. Es decir, cada caso es específico, eh, cada actualización del sistema operativo no depende propiamente del fabricante del teléfono, depende también de los operadores, de los partners, como los eh, fabricantes de procesadores o sea, son varias variables que se unen eh, como para, que, para dejarles saber que no es solamente Motorola la que, la que actualiza y ya, eso depende de nosotros, no, hay muchos actores que, que dependen en esa actualización. Para familia G, la promesa de venta sigue siendo eh, una actualización del sistema operativo, entonces, eh, para, tanto para Moto G30 como para Moto G100, eh, vamos a estar trabajando en una actualización, es decir, los dos equipos se están lanzando con Android 11.0, la última versión disponible eh, de, que hay liberada por Google, y se estarán actualizando a Android 12.0, que pues, una vez Google libere eh, esta, nueva, esta nueva versión y, y bueno, y se trabaje el proceso que hay detrás para llegar a la actualización. Pero esa sería la promesa de venta, una actualización de sistema operativo tanto para G30 como para Moto g 10 Perfecto. Y algo que preguntaban para Moto G30 y Moto G100 son los colores que van a estar disponibles. Bueno, en G30 tenemos dos colores disponibles. Este que tengo yo es el lila pastel, ¿no? Si ven es, es un sí. color eh, pues mucho más claro, eh, un poco más fresco, por decirlo de alguna manera. Y la otra opción de color es el gris aurora, que es un color un poco más tradicional, eh, no un color eh, pues más conservador, entonces siempre trabajamos dos abanicos de colores, un poco una más, digámosle de alguna manera más tradicional, más conservadora, que sería en este caso el gris aurora, y una versión más, más fresca, renovada, que en este caso sería el lila pastel. Entonces estos son los dos colores que tenemos en G30. Y si hablamos de G100, eh, tenemos un color disponible que es el que justo les estoy mostrando mm -hmm. y es el verde boreal, si ven ya pues hay un trabajo como les decía hay un diseño de laterales eh, en 3D, eh, toda la parte de reflejo de color no es un color uniforme o a un solo tono, hay toda una parte de reflejos y tornasolados eh, en todo el acabado y el material, entonces también esto nos ayuda a tener un look and feel pues muy diferencial y más aspiracional. Perfecto. Última pregunta, pero no menos importante, porque en otras marcas ha causado un boom y es, ¿qué viene en la caja? ¿Trae el marranito de carga o no? Claro que sí. Ok. <risa> Tanto G30 como G100 incluimos cargador en caja. Increíble que hoy en día estemos hablando de eso, pero la misma industria nos lleva a hablar de eso, ¿no? Entonces, si es G30 incluimos el cargador, el cargador. De G30 es un turbo power eh, de 15 vatios incluido en caja, entonces van a poder hacer uso de la tecnología de turbo cargado en pocos minutos de carga, pues más horas de autonomía. Y en el caso de G100 también se incluye el cargador en caja, en este, en este caso también es un turbo power, pero de 20 vatios, ¿no? Una propuesta un poco más alta en bateaje, entonces eso quiere decir que eh, todavía en menos tiempo, pues vamos a tener más autonomía, más horas de uso, solo cargándolo pocos minutos. Y además del cargador se incluye en caja eh, para ambas referencias eh, una funda protectora siliconada eh, que siempre pues, incluimos para proteger el teléfono y para que ustedes pues, lo puedan usar. Y hay una apuesta diferencial con G100 particularmente y es dado que estamos eh, en lanzamiento con 4 y toda la solución de la que ya les hablamos, eh, se incluye en caja el cable eh, HDMI, ¿no? HDMI tipo C, eso va a venir en un bondo eh, dentro de la caja con el teléfono eh, para lanzamiento. Entonces, esto para que también todos los usuarios puedan disfrutar de esta solución de Ready For y puedan proyectar el contenido favorito de su teléfono a una pantalla externa o a su televisor. Como su mismo nombre lo dice ya, el Moto G100 viene Ready For cualquier uso. <risa> Listo. <risa> Muchísimas gracias, Karen. Y recuerda que te es tu casa. Gracias, Felipe. Yo sé que sí, encantada yo de haber compartido este espacio con ustedes. Y bueno, esperemos que nos veamos en una próxima ocasión con más sorpresas y, y otros lanzamientos. Claro que sí. Gracias a todos también por asistir. Que estén bien. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.